Vamos a escuchar la nota con Moria. Está a full con Almarín y full no se suelta ni un segundo. Esto dice Moria. Salimos campeón del mundo, ahora falta el casorio, Pato y ¿Sí? Moria en la bombonera. <risas> Moria, vos qué decís, ¿puede ser? Puede ser, todo puede ser, ¿Puede ser? pero estamos ahí y ya estamos casados. ¿no? Ya encanta? cada vez se los ve mejor, me encanta no. la, la energía que irradia. Vos viste, somos la, la juventud acumulada, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú somos ¿tú me juventud acumulada muy ¿tú, atemporal. ¿Volvés a la tele, Moria? ¿Hay ahí una posibilidad? Pues, y, y si nada. me ofrecen, estaríamos viendo. Me hablaron de volver y bueno, José Núñez me habló que me quiere ah. en el canal, Fernanda también. Ah. Me dijo para este año te queremos, te quiero en mi gestión y quiero en el canal. Bueno, si me ofrecen algo y que me interesa, me gusta mucho América a mí. Eh, creo que sembraste mucha sabiduría eh, con esto que pasó lo de la foto y el video. Y el público se sintió hasta, sintió mucha empatía con vos por esta presión... Pedorra que hay a veces en el país, inclusive porque la, lo dicen las estadísticas, que hay mucha presión por el cuerpo y demás. ¿Sabías que iba a pasar eso? No, yo no, yo no, yo soy tan libre que realmente nunca espero resultados. O sea, estaba en la playa, sí. Además, eh, qué sé yo, no sé, yo soy en realidad, yo hago nudismo. Así para mí, ponerme algo en la playa es como vestirme para irme a bañar. O sea, es un sufrimiento. Pongo cualquier cosa y no me importa y no. No, no estoy fuera de la estética Además debo decir que si bien no tengo 90-60-90, que es un estereotipo que ya no va Y que nunca estuve con eso Tampoco tengo el cuerpo que me salió ahí Mírenme, chicos Mirá lo que está, o sea, o sea, que está o sea, o sea, Me pusieron, me pusieron leche que... No pero hay mala leche me pusieron, <risa> no, no me pusieron un poquito de levadura Pero lejos de decir Ay, ¿por qué me ponen? tapate Fue una, mm. Tampoco me dijeron mm, escúchame no me dijeron Nada más que tape señora, te puede criticar, Me chupo huevos huevo, yo no leo, nunca ni ni lo bueno ni lo malo, pero claro. la que me dijo tapate, tapate vos imbécil. Y además mostré con mucho orgullo mi, mi tajo de cesárea, que ese es mi principal tatú, de ahí sale mi hija. Pero además de eso digo que me sorprendió el debate que se armó. ¿Se armó un debate sí, porque soy ah, una social. mina, sí es como eh, gerontofobia, es, eh, a la, la gente que es mayor parece que no tiene permitido, me chupa un huevo, la verdad que me enfrega absolutamente, él se ríe, Yo, yo la quiero la gordita esta. Hay mucha hipocresía también, Moria Todos, sí, sí. viste, se la boca hablando y después enseguida ya están... Hay una mirada sobre el cuerpo ajeno que es medio peligrosa. Sí, Pero igual, igual, de cualquier manera, yo estoy muy feliz de lo que de mi efecto fósforo de lo Eso que provoco, que se hace un debate. Eso. Un debate social, gente que vi especialistas hablando sobre el tema, sí, todo, sí, porque sí. generó... un La mujer de Cormillot, que sin conocerme y todo, se puso un poco también... Leí muchos casos, a, porque lo leo en los, eh, los posteos, ¿no? Pero muy bien. Fue, 12, haciendo un informe. 12, haciendo un informe. Sí, una cosa que me, me llamó la atención. Él no puede creer que está con una mujer tan famosa, ¿no, mi amor? Su fama le sorprende. Sí, a vos también te sorprende la fama. También, sí, ¿no? ¿También? Yo no conocía esto. Sí, no puedo creer cuando nos metimos en la Bristol me tuvieron que sacar los guardias. Divino, divino, divino. Qué bueno. divino. ¿En la Bristol? No? Fue a la Bristol, sí. Pero qué Dios. Ahí ya. fue la foto qué espectacular. Hay que ir a la Bristol, ¿eh? con la cantidad de gente que hay. Sí. Sí. Sí, Muchísimo. y siendo Moria Kazan, más. Increíble. Porque le deben haber pedido más amo, de una foto. Amo el ego de Moria. <risa> no, increíble! Es no, no, no. el ego más grande del planeta. No, es es el, vos no podés creer, ¿eh? Al lado de quien está. <risa> pero es más, más que ego, no, es autoestima. Es sí, un gran es ejemplo. Ego, ego, ego. Bueno, Qué las dos heroístico. cosas, pero también... Acá, acá la autoestima está hablando, me parece, porque ella se ama. Pero está eh, bien, hay que igual, amarse. Igual no, sí. ella dijo que así no es como están las cosas, o sea que no se, no se reconoce. O sea, ¿con cuál me quedo? ¿Con la que le dijo callate idiota a la otra? No que hizo sé. el descargo y no sé qué? ¿O con esta que me dice estoy más divina? no sí. sé o es sea, Moria. a todos nos hace ruido el tema del cuerpo, igual, sí. siempre, ¿no? Y sobre todo al que comenta le hace mucho claro. más ruido eh, que a uno a veces. Sí. Me, bueno, cada uno tendrá su complejo, me imagino, mm -hmm. porque es normal y natural. Pero qué feroces que se ponen, obviamente, digo siempre, las mujeres con el sí. cuerpo Ay, de hey. otras mujeres. Sí. sí, de forma anónima, porque no te tiene frente a frente. Atrás de un Instagram o de Twitter es más fácil. No, variar. pero no te agarran en la calle. A mí a veces me dicen en la calle. Bueno, pero esta sole no sé cuántos. A ver, poneme la, la historia anterior. La que habían puesto recién, que es la que dispara toda la polémica sí. en las redes sociales. O sea, le saca la foto, la sube y es, la ve. Pero bandea. es con nombre y apellido. Sí, mirá. Esta no era eh, anónima. No,